Muy buenas noches amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Espero que se me escuche bien, que la imagen y el sonido sean correctos. Buenas noches. Hoy el título de este programa es El Pacto de la ONU y el Vaticano. Todo pertenece a una agenda diseñada. Sí, diseñada. Y veréis, si habéis leído un poco la descripción del anuncio, a qué año nos podemos remontar. Nos podemos remontar al año 1914. Antes de nada me habíais preguntado qué eh, países pues son los que no han firmado este pacto. Y ahora rápidamente os lo voy a, os lo voy a decir, eh, qué países son y pasaremos al siguiente punto que es el tema del Vaticano, qué es lo que dice el Papa, cuáles son las pretensiones del Vaticano. Y quiero dejar una cosa muy clara. Cuando hablo del Vaticano, hablo del Vaticano como Estado, como país. No hablo de la Iglesia, ni de la creencia, ni de la fe, ni muchísimo menos. Al contrario, vamos a hablar del país, del Vaticano, como Estado, como país. De acuerdo, dicho esto, vamos a pasar a estos puntos, a este primer punto. El Pacto Mundial para una Migración Segura Ordenada Regular y Regular de Naciones Unidas. ¿Eh? Ya sabéis que se firmó por 150 países en Marruecos, mientras que otros 12, incluidos República Dominicana, Estados Unidos e Italia, decidieron que no a la firma. Dijeron no a la firma. Ya lo hemos dicho, República Dominicana, Estados Unidos, también Israel que eh, eh, no ha entrado en esta firma, República Checa y Hungría. Bulgaria tampoco ha entrado en esta firma, Austria, Estonia e Italia. Chile, Australia y Estados Unidos. Estos son los países que no han firmado este pacto de migración, y además eh, por una serie de razones que además alegan de forma... Eh, oficial, eh, ale, o sea, alegan unas oficialidades a el tema de la migración. Bélgica también estaría dentro de esta, de esta partida de países que tampoco han firmado. Pero vamos a, a lo que viene a ser el título de nuestro programa de hoy. El pacto de la ONU y el Vaticano, todo Agenda. Vale, ya hemos vuelto, ya hemos vuelto, hemos tenido un pequeño corte. No sé qué le pasa a mi ordenador últimamente, que va un poquito de aquella manera. Bueno, pues vamos a pasar a ese punto, a ese punto del de Vaticano. Hay una campaña eh, dirigida por el Vaticano. Eh... eh que el Papa Francisco explica que las migraciones, en sus distintas formas, no representan realmente un nuevo fenómeno en la historia de la humanidad, porque ellos ya esto ya lo tienen diseñado de hace tiempo, de hace tiempo. Mientras que van pasando imágenes de distintos momentos de la historia de grandes migraciones, se intercalan imágenes del Papa Francisco en una serie de, eh, por decirlo así. En una serie de imágenes donde se ha celebrado, se ha celebrado el tema de la migración. Ellos lo han celebrado. ¿eh? Los han dado pues, un, un, un public festival conocido como Festival Internacional de Publicidad Social, el Vaticano. ¿Vale? Bueno, según afirma el Papa, las migraciones han marcado profundamente cada época favoreciendo el encuentro de los pueblos y el nacimiento de nuevas civilizaciones. Esto es cierto. En España, por ejemplo, hemos tenido migraciones desde, desde que España pues, está aquí, ¿eh? desde que la península ibérica existe. Lamentablemente, en gran parte de los casos se trata de movimientos forzados causados por conflictos. Esto lo dice el Papa, ¿eh? por conflictos, desastres, naturales, persecuciones, cambios climáticos, violencia, pobreza extrema y condiciones de vida indigna. Asegura y anima a articular una respuesta en torno a cuatro verbos, acoger, proteger, promover e integrar. Estas cuatro palabras, cuidado con esto, son las cuatro palabras, los cuatro verbos que ha utilizado la ONU para que todos los 150 y pocos países firmen este pacto. Acoger, proteger, promover e integrar. Cuatro verbos. Cuatro verbos que dice el Papa. Las conclusiones las vais a sacar vosotros, amigos. Yo no voy a sacar ninguna conclusión. Yo os voy a dar datos y vosotros veréis qué haréis con estos datos. En relación con la protección de los migrantes, el Papa pidió la defensa de sus derechos. Eh, inalienables la garantía de las libertades fundamentales y el respeto de su dignidad. Y subrayó que son tareas de las que nadie se puede eximir. Sin embargo, el Papa señala que proteger no basta. Es necesario promover el desarrollo humano integral de los migrantes desplazados y refugiados y subrayando tanto el derecho a emigrar como el derecho a no emigrar. Sobre la intención que tiene el Papa, o mejor dicho, la integración, el Papa Francisco destaca que no es asimilación ni incorporación, ojo con esto, sino un proceso bidireccional que se funda en el mutuo reconocimiento de la riqueza cultural del otro. Bueno, vale, pero... La riqueza cultural es cuando estudiamos otro país, viajamos, no sé, a Italia, o a México, o a China, ¿no? y hay un intercambio cultural. Pero esto no es un intercambio cultural. ¿vale? Dice, creo que conjugar estos cuatro verbos, en primera persona del singular y en la primera persona del plural, representa hoy un deber, y esto es como concluye el Papa en esta public, eh, public festival eh, conocido como Festival Internacional de Publicidad Social. Bueno, esto sería la primera parte. Y ahora vamos a, a estos puntos importantes, porque hay que, eh, hay que retroceder un poquito en la historia, hay que bajar un poquito en el tiempo. <coughs> perdón, <coughs> para que veáis que todo esto pues no es algo baladí, no es algo que es algo que está ocurriendo ahora, que está ocurriendo ahora en este momento, voy a subir un poco el micro, que está ocurriendo en este momento y que pues es algo espontáneo que a la ONU le ha dado por, oye mira, no, esto ya está prediseñado desde hace mucho tiempo y está marcada la agenda por el Vaticano también. Y vosotros diréis, pero Rafa, ¿qué tiene que ver el Vaticano con la ONU? Bueno, lo vamos a ver ahora. Si os parece bien, yo creo que es algo importante eh, comentar todo esto. Eh, La celebración de, de la jornada del migrante, la jornada del migrante, tiene su origen en el año 1914, como habéis leído la descripción. Pocos meses antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, y ahora veréis cómo interviene aquí Latinoamérica y los países latinos. Antes me preguntabais, Rafa, eh, ¿Latinos, Iberoamérica? Viene a ser lo mismo. Iberoamérica sería pues, todo... Sería todas las lenguas hispano-portuguesas y Latinoamérica, pues sería hispano-portugués, porque el, el portugués también es latino. ¿O qué pensáis que no es latino? Son latinos también los franceses y los rumanos ¿eh? y los italianos. ¿eh? Son latinos. Vale. Hecho este punto como aclaración, vamos a ver aquí cómo interviene también Latinoamérica. O sea, <coughs> es un flujo que se ha intentado desde siempre. Que unos vayan para acá, para allá. Y vosotros que si sois de Latinoamérica, de México, de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, Venezuela, pues habéis visto pues, que ha habido migraciones, no solo españolas, sino italianas, alemanas, francesas, en muy, pocas, en muy poca repercusión la francesa, pero de muchos países europeos y que ahora esto está intentando hacerse y se está haciendo, se está llevando a cabo, ya lo estáis viendo en México, aquí también se está llevando a cabo en Europa, pero con continentes cercanos. ¿eh? Evidentemente América es todo un continente muy grande que coge los dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur, y está dividida en tres partes, América del Norte, América Central y América del Sur. Vamos a tratarlo así si os parece bien. Lo siguiente, eh, vamos a remontarnos al año 1914 y hemos dicho que fue... Eh, el origen de todo esto tiene pues, unos meses antes del estallido de la Primera Guerra Mundial cuando el Papa Pío X, conmovido por el drama de millones de italianos que habían emigrado al extranjero desde principios de siglo, llamó a todos los cristianos a orar por los migrantes. Esto era... ¿Bien? ¿Continuamos? Sí, bueno. Papa Pío X, Primera Guerra Mundial. Conmovido por el drama de millones de italianos que habían emigrado en el extranjero desde principios de siglo, llamó a todos los cristianos a orar por los migrantes. Vale, Esto ya parte de 1914. Unos meses más tarde, su sucesor, el Papa Benedicto XV... Instituyó el Día del Migrante, es decir, hizo el día y lo institucionalizó a nivel mundial para apoyar espiritual y económicamente las obras pastorales que estaban interesadas en ayudar a los emigrantes italianos. Es decir, bueno, todo vale, Benedicto XV era italiano, pues barría para su casa en cuanto al tema de los migrantes italianos que estaban en Latinoamérica, básicamente en Argentina. Estoy un poquito resfriado, se me nota, ¿no? En 1952, el Día del Migrante adquirió una connotación más amplia e internacional y las iglesias particulares fueron llamadas a elegir una fecha para celebrar ese día durante el año litúrgico. El Papa Juan Pablo II fue el primer pontífice que desde 1985 ha dirigido mensajes específicos para aliviar la difícil realidad de la migración y a la obra de la Iglesia en este ámbito. Pero conocemos que el Papa Juan Pablo II tuvo estrechas relaciones con su Polonia natal, con la eh, ex... Eh, Unión Soviética, tuvo mucho que ver con Led Valesa, que luego fue presidente de Polonia. Fue de, eh, de un partido sindicalista obrero. Eh, y también ha tenido tratos con Soros. Sí, y diré, sí, sí. Porque se han beneficiado de ciertas beneficencias económicas al Vaticano. Con lo cual, ONU, Soros, Vaticano, ¿eh? hay, hay un triángulo ahí muy bonito de todo esto del tema del progresismo que la Iglesia ha estado metida. Bueno, dicho esto, dicho esto, en el 2004... Durante la celebración de la 104 Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, ¿eh? ya le han añadido, emigrante y refugiado, ¿y qué está ahora firmando todo el mundo con la ONU? Esto. Pues bueno, el domingo 14 de enero de 2018, de hace este, nada, un año, prácticamente, el Papa Francisco, al final de la oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro, anunció la nueva fecha de celebración. A partir de ahora, por razones pastorales, señaló el Pontífice, la Jornada Mundial del Inmigrante y del Refugiado se celebrará el segundo domingo de septiembre del próximo 150 aniversario, que sea el domingo 8 de septiembre de 2019. Esto es entendido, pero ahora vamos a otro punto más. Vamos a atacar otro punto más y con esto concluimos el programa porque quiero que esto sea un programa compacto, rápido y de asimilación lenta, que sea de asimilación lenta para que le demos muchas vueltas a todo esto que está sucediendo. El Vaticano promueve, promueve lo que es todo esto. El Vaticano quiere favorecer todo esto. Pero el Vaticano no va a coger a ningún emigrante, ni migrante, ni refugiado en el Vaticano. Digo yo una cosa, no sé, ¿por qué los refugiados se van, algunos refugiados han ido a Italia? Ha habido pues un, un boom, hubo un estallido muy importante eh, de las costas de Libia, de las costas africanas que fueron a desembarcar y hubieron varios barcos y varias polémicas hace muy poco tiempo que hablaba de estos barcos que pasaban a Italia. ¿Por qué no se conglomeraron en el, en el Vaticano? ¿Dónde fueron a parar estos señores? Curioso, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí, ¿vale? Es decir... Que el Vaticano no solo promueve, favorece, pide ayudas para organizaciones, las cuales suelta el dinerito el señor Soros, pero supuestamente lo reparte y no se sabe en qué, eh, por decirlo de alguna manera, en, a, qué, a qué fines o con qué fines se distribuye ese dinero. Tampoco vamos a entrar en eso, no vamos a hacer demagogia. Supuestamente pues son partidas presupuestarias que darían a ONGs del Vaticano. ¿O no? Yo lo dejo ahí. Si sois avispados podréis indagar, están publicadas un montón de cosas en relación a eh, los escándalos económicos de la banca vaticana, del IOR y de todo lo que está pasando en el Vaticano. ¿Sabéis que yo persigo estos temas del Vaticano mucho? Pero no porque es una persecución al cristiano, ni muchísimo menos. Todos tenemos una cultura cristiana, ¿no? Eso, es, eso sería completamente contraproducente. Yo no soy creyente, ni nada, ni cristiano, ni pertenezco a ninguna iglesia. Pero tampoco persigo a nadie. Simplemente lo persigo como Estado. Si realmente el Vaticano es el Estado de Dios en la Tierra, la representación de Dios, un supuesto Dios, en la Tierra, debería darse cuenta de todas estas políticas negativas que están llevando cuando precisamente nuestros países en estos momentos no están pasando un buen momento. Pero nosotros ni los países de origen de los migrantes. Es decir, no porque tengamos un poquito más que los países de origen de los migrantes, estamos un poquito mejor, quizás estamos un poquito peor, o en igualdad de condiciones. Esto es una opinión personal, esto sí es una opinión personal, pero yo no voy a hacer... Eh, conjeturas de todo lo que está llevando a cabo el Vaticano en este momento. Quiero que lo penséis vosotros. Y sobre todo, enhorabuena a todos aquellos países que no han firmado este pacto de migrantes, porque hoy día los países no están en un mejor momento. Y si os dais cuenta, hay un, una crisis política en Europa y una crisis política en el mundo. Hay una crisis real, Pero se nos está tapando con el fútbol, se nos está tapando con programas de variedades y de reality shows y se nos está tapando con muchas cosas. Estamos viendo la repercusión que esto está teniendo en México, la repercusión de defensa que está teniendo Estados Unidos para que no invadan su país. Estamos viendo la repercusión que está teniendo ciertos problemas y la migración sería uno de ellos el Brexit en el Reino Unido totalmente. Y en Francia también una de las problemáticas serían esos refugiados que están trayendo de otras zonas del mundo. Y aunque en Francia hay gente que es musulmana, ¿vale? Pero ellos son franceses. Es decir, están metiendo con calzador una oleada y una marea de migrantes que no está favoreciendo absolutamente a la economía de ningún país. Y esto es un problema latente. En España tenemos un problema, ya estamos viendo cómo el, están saliendo partidos políticos eh, pues de cortes distintos a los que ya habían, porque realmente la población está cansada de lo que están haciendo los partidos generalistas. Pero esto es algo que se está extendiendo como la pólvora en el mundo. Sí, se está extendiendo. Y está habiendo una radicalización más en todo el mundo. Estamos volviendo a principios de ese periodo de entreguerras de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis a qué me refiero. Así que, eh, por mi parte, yo creo que tenéis toda esta información que os acabo eh, de dejar. Pero, ¿por qué quiere esto el Vaticano? Dice Santi Bou. Porque dicen Camarea, Revuelta, Santi Beneficio o Ganancia de Pescadores. Porque todo esto de la caravana de migrantes, todos los migrantes que están entrando en México, en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en todos los sitios, en Japón, en Japón están teniendo un problema de migración. Y esto no se habla. Parece que todo lo que ocurre en Asia es muy remoto. Claro, también es remoto México. ¿no? y Australia, pero sabemos que Australia no firma, sabemos que México está hasta aquí de migración, lo sabemos, y también dejarme que me coloque una medalla, aunque sea de chocolate de los Reyes Magos, ahora que estamos en Navidad, he sido de los pocos que han hablado de esto en España, han hablado personas, sí, pero hemos sido muy poquitos los que hemos hablado de cuidado, cuidado con la marea de emigrantes o migrantes. El Vaticano se va a beneficiar como se ha beneficiado. Tenéis vídeos en este canal donde hablo de los escándalos sexuales, políticos, económicos, eh, financieros, eh, de espionaje, de todo del Vaticano. Si no los habéis visto, os invito a que los veáis. Os invito a que los veáis. Y vais a entender muchísimas cosas vais a entender mucho de lo que hemos hablado en este programa. Porque el Vaticano eh, ha sacado beneficio económico de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, del oro de los nazis, del oro de los judíos del Éxodo, de, podemos seguir, podemos seguir, bancos, el Banco Vaticano, que ha acogido cuentas a mafiosos de la Cosa Nostra, de la mafia italiana, de grupos terroristas. El Vaticano, yo no me lo estoy inventando. Hasta que la Unión Europea llegó un momento que le dijo, señores, del Vaticano, por favor, estamos haciendo una normativa europea, ¿eh? la Unión Europea, de blanqueamiento de eh, marcas blancas, o sea, bancos blancos, bancos oficiales que pueden operar con la Unión Europea y que no sea esto un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea. Y el Vaticano dijo, sí, sí, sí, sí. Vamos a arreglarlo. Falsearon cifras. Están ahí en los vídeos que os he hablado y no hace falta, si no queréis, no, no veáis los vídeos, ponéis escándalo, banca vaticana. Lo ponéis, lo ponéis en Google. Lo ponéis, escándalo, banca vaticana. Lo buscáis, nada más. Y ahí viene toda la información. Evidentemente, los vídeos que podéis ver en la lista de reproducción, tenéis una lista de reproducción en este canal donde está todo muy sintetizado para que no tengáis uy que, no tengáis que estar leyendo constantemente y sepáis de qué va todo. Ha sacado beneficio de todo, Santi. Saludos, Santi, y para todos los que estáis en el chat en directo. Ha sacado beneficio de todo, querido amigo. Y ahora todo esto de las caravanas, ¿qué te piensas? ¿Que el Vaticano no tiene organizaciones ya poniendo la manita? Es que la manita del Vaticano es muy larga. La manita del Vaticano llega a todos los países del mundo. En España tributan, es decir, reciben dinero. Cuando tú declaras la renta, traca, traca para la iglesia, un poquito. ¿eh? No mucho, pero un poquito. ¿eh? Ese es el motivo. El Vaticano, con el rollo de la fe, se ha beneficiado y se va a beneficiar constantemente de la pobreza. ¿Qué es lo que hace el señor Soros? señor Soros, se beneficia de la pobreza. Porque de la po pobreza lo que hace es esclavizarte para que estés endeudado. Y tú pienses que estás en un... <coughs> Perdón. En un estado de vida mucho mejor que el vecino de al lado. Pero en realidad estás tan esclavizado como el vecino de al lado, el de arriba, el del otro lado y el de abajo. Con lo cual la iglesia... Podemos ver la cantidad de empresas que tiene la iglesia, prohíbe el preservativo, pero es accionista de una de las empresas, no voy a decir la marca, fabricante de preservativos. Es accionista de una de las empresas más importantes de fabricación de armas. El Vaticano. No es arremeter contra la iglesia, Dios me libre. Nunca mejor dicho. Pero creo que hay que de detener este tipo de farsas. Y todo esto que estamos hablando aquí. Evidentemente mi canal es un canal muy modesto. Este vídeo pues, no va a tener una gran repercusión. Pero sería interesante que lo compartierais. Y para que viésemos cómo están hilados... Están hilados todos esos poderes fácticos. Todas esas cúpulas. Y todas esas élites en la sombra. Y están hilados... Unos entre otros. Hay un hilo conductor. Y nuestros gobiernos son meros títeres representativos de todos aquellos que están justamente por encima. Esto no es conspiración. Esto es una realidad. De hecho, hay, eh, hay diferentes eh, personalidades en el Vaticano que fueron quitadas, expulsadas de su cargo. ¿Por qué iban a presentar cuentas reales? ¿Y qué cuentas? Porque la Unión Europea les exigió, señores, ¿qué cuentas tienen ustedes aquí? Y empezaron a destapar. ¿Nadie se acuerda de un señor que apareció colgado en el puente de Londres? Era un cura, cura muy importante, buscarlo. Porque algunos iban a tirar de la manta y decir, pues bueno, está fulano, Mengano, Sutano, tal gobierno, tal traficante. De Colombia. Tal traficante de México. Tal traficante de Estados Unidos. La mafia siciliana. La cosa nostra. Blanqueamiento de políticos europeos. Cuando van a tirar de la manta, rápidamente, fuera. Y todo esto ha salido a raíz de Batilix. No es una cosa que nos estemos inventando. Lo podéis buscar. Es una... Una información que si tenéis ganas de encontrarla, la vais a encontrar, contrastable. Y si queréis contrastar con los vídeos en la lista de reproducción que tenemos en este canal, en En busca de la verdad, lo vais a encontrar. De hecho, fijaos si es así. <coughs> que yo cuando empecé a hacer vídeos del Vaticano, decidí hacer una lista de reproducción porque dije, madre mía, la cantidad de cosas que hay aquí. La cantidad de cosas que mi abuelita o tu abuelita, ¿vale? Que creen y son creyentes y que ven al Papa como una figura santa, no saben quién hay detrás de esa figura. Y que luego están santificando a personas que no deberían de santificarlas. Pero yo ahí no voy a entrar porque eso no es, uy, eso no es competencia mía, eso es competencia del creyente del Vaticano, de la Iglesia y de, todos, de todas esas movilizaciones que hacen ellos para santificar o beatificar a una persona. Así que lo tenéis ahí. Todo lo tenéis ahí. Yo solo digo una cosa. Eh, hay personas que en algún momento se han leído los cuatro evangelios, ¿no? el Nuevo Testamento. <coughs> Yo he curioseado y os voy a decir la verdad, no por temas de fe, sino por temas de, por temas de, de, de temas ovni, de lo que a mí siempre me ha movido. Y esto pues, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero eh, siempre me ha, me ha interesado, ¿no? Y el Antiguo Testamento también. Pero como algo mmm, curioso, ¿no? Porque siempre eh, como historiador, pues me ha gustado husmear en los libros sagrados, no solo en el Nuevo y el Antiguo Testamento sino en otros libros de otras religiones, para ver ese fenómeno de ovnis, dioses ancestrales, etc. Simplemente. Pues cuando lees los cuatro evangelios y ves lo que supuestamente, supuestamente, dijo Jesús de Nazaret, te das cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con lo que he montado en el Vaticano. No, amigo, no tiene absolutamente nada. Nada que ver. Y cuando, eh, pues bueno, existieron diferentes corrientes que sí siguieron las escrituras o siguieron a Jesús de Nazaret en su palabra más estricta, la Iglesia organizaba hasta cruzadas contra ellos. Si no veamos los cátaros y, pues bueno, lo que organizaron en el sur de Francia y la matanza que le propinaron a los albigenses en la ciudad de Albi, en Francia. Pero bueno, esto sería harina de otro costal y nos podríamos enrollar aquí muchísimas horas hablando de esto. Así que vemos cómo todo está perfectamente hilado, perfectamente orquestado y perfectamente conducido y dirigido por personas que están muy por encima de los gobiernos y que... Hacen lo que les da la gana y que nosotros nos tienen engañados, pues con las cuatro tonterías que nos tienen engañados las televisiones generalistas, pues hay que tener mucho cuidado con esto. Y de todo lo que he dicho es de fácil acceso, lo podéis encontrar y si no habéis entendido algo que os ha quedado duda, lo echáis el vídeo para atrás, volvéis para atrás y buscáis los datos que os he dado. Son perfectamente comprobables. Yo por mi parte, nada más. Un beso, un cordial saludo, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo, en la próxima edición. Hasta la próxima.